Yo te quiero decir una cosa con mucho respeto Es lo siguiente Cuando estés en tu casa Orina sentado Para que la limpieza del baño Te dure más tiempo Porque es mejor, ¿verdad? Orina sentado Cuando estés en tu casa Para que te dure la limpieza del baño Si estás en la calle Puedes mirar todas estas paredes, todas estas verga. Pero si estás en tu casa Orina sentado Y no te muevas mucho Porque si no Este baño se va a poner hediondo a orina igualmente no se sé orinando ahí en el mano, que esa vaina huele mal después orines en la poceta pero sentado que no se salga el orine para afuera o yo bueno espero que cumpla con esta disposición que te estoy diciendo porque es importante ¿ok?